Bueno, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa, vamos a hablar con Pepi Monte porque más que una rueda de prensa ha sido una conferencia que nos ha contado un montón de cosas interesantes, pero yo quería un poquito más resumir el concepto y que tengamos claro en qué va a consistir esta jornada porque va a haber diferentes horarios con diferentes tipos de cosas y a cuál más interesante. Así que hablamos con Pepi Montes, que nos defina esta feria de muestra que tendrá lugar aquí, en el Palacio de Congreso, que es donde nos encontramos y donde ha tenido lugar la rueda de prensa. Muy buenos días, Pepi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Venga. La enhorabuena porque ah, la verdad es que yo, yo, esto estoy parece más una conferencia en una de prensa porque se han explicado tantas cosas que realmente pues nos ha situado muy bien la, lo que ha definido de cómo va a hacer, ¿no? Entonces me gustaría ya dar esa información más resumida a nuestros telespectadores para que tengan claro eh, el concepto de lo que se va a hacer próximamente el día 12 y que vamos a tener muchas cosas que se pueden aprender, o sea, no solamente para los profesionales, sino para clientes vuestros. Eh, San Mar, son efectivamente, pues eh, el, la idea de, de hacer la feria de muestras eh, la semana que viene... Es la, bueno, es la tercera feria de muestras que, que hemos hecho y la idea no es otra que acercar a nuestros clientes eh, todo lo que hacemos, ¿no? eh, eh, presentarles nuestras innovaciones, presentarles productos y presentarles eh, eh, todo, todo el sistema de trabajo que tenemos, nuestras formaciones. El día 2 empieza, ¿cómo se abre? ¿Qué horario y qué es lo que vamos a tener primero y que va a continuar para los clientes? Pues el día 12 a las 10 de la mañana eh, se apertura, a las 10 y media empieza eh, la primera formación con la la campeona de, de España de latte art, la primera mujer campeona de, de, de España, muy importante, la segunda de Europa, eh, de la mano de, de Café dromerario Después a las doce y media, de la mano de Heineken, empezamos un curso de, de tiraje, una formación, eh, también información de, de sobre su, de so, de, de su sistema de tiraje que se llama Cool Flow y está patentado y es el mejor sistema de, de, de frío que hay, que existe actualmente que hace ahorrar y en los tiempos que, que corren, eso es muy importante, eh, energía, o sea, tiene un 15 de un, 15 a un 20% de, de ahorro energético. Y eso es importantísimo. No solamente eh, eh, ahorramos energía, sino también el, es el, la máquina que tiene menos merma de producto, que también es importante. Y al final repercute en la economía de, del cliente. Después tenemos eh, a las cuatro y media formación de coctelería, perdón, 12.45 abrimos los stands con, con eh, nuestras bodegas para hacer catas de vino, eh, eh, 14.30 coctelería y 17.30 eh, tenemos nuestro corne de, de gin tonic. Habrá muchas sorpresas, Tendremos un, un catering impresionante con, de la mano de Aitor Peorena, habrá muchas otras sorpresas, eh, premios, regalos, eh, la verdad que va a estar muy bien. Es muy importante eh, este evento para nosotros porque eh, tenemos claro que queremos estar cerca de nuestros clientes y que eh, en fin, tenemos la oportunidad de volvernos todas las satisfacciones que nos dan durante todo el año, eh, que nos han dado tanto en estos 20, casi, 28, no, perdón, casi 30 años, 28 años hacemos este año, y, eh, y en fin... Que nada más, que os espero allí. Muchas gracias. desde empieza temprano hasta.? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día. esta bueno, novedad. Bueno, nada, no, nosotros como digo, de la mano de Pepi venimos a presentar las novedades de este año, bueno, como hemos tenemos muchas, pero básicamente este año, primero, el curso de tiraje es muy, muy divertido porque todo el mundo se cree que se ha tirado una cerveza y como dice Pepi, es fundamental tirarla bien, bien servida, cambia completamente el sabor y la percepción del producto. Y novedades principales, pues vamos a presentar la cerveza del Águila, como hemos comentado, un relanzamiento que salió en el año 1900 y lo volvemos a lanzar, es una, una novedad y la gente bueno, pues la pues en Madrid está causando un furor, vamos a también a, a destacar, más a sacar la novedad del relanzamiento del Alcázar... ...una cerveza mítica en Jaén, de año 1928... ...que se vuelve a, se presentó de hecho ayer en Jaén... ...y ya está todo el mundo muy, muy interesado en volverla a, a probar... ...y también vamos a, a, a presentar la novedad... ...que la marca Cruz Campo va a sacar tres cervezas artesanas... ...la cerveza artesana de trigo, una IPA y una APA... ...es la primera vez que una marca, digamos, líder... ...una gran compañía... Saca, ...saca cerveza artesana de primera línea para, eso, para ese mercado cambiante... ...para ese consumidor que quiere una cerveza diferente... ...y todo eso lo vamos a disfrutar aquí, gracias Qué bien suena todo esto, bien ¿eh? suena todo, genial... ...así que tenemos una situación. ...no te lo puedes perder, la verdad que sí que tenemos eh, mucha ilusión... Y, ...y la verdad que nos están apoyando muchísimo... ...desde el ayuntamiento, los proveedores, los clientes están con muchas ganas... ...ya nos preguntan, oye, qué, qué novedades vais a tener, qué vais a hacer... ...y la, la verdad que va a estar genial... ...yo tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas que llegue el martes... Muchísimas gracias. gracias a ti.